Por entonces, enfermó de muerte y se nos murió nuestra madre, y en sus últimos días todo su hipo era que don Manuel convirtiese a Lázaro, a quien esperaba volver a ver un día en el cielo, en un rincón de las estrellas, desde donde se viese el lago y la montaña de Valverde de Lucerna. Ella se iba ya, a ver a Dios. —Usted no se va —le decía don Manuel—, usted se queda, su cuerpo aquí. En esta tierra, y su alma también aquí, en esta casa, viendo y oyendo a sus hijos, aunque éstos ni le vean ni le oigan. —Pero yo, padre —dijo—, voy a ver a Dios. —Dios, hija mía, está aquí como en todas partes, y le verá a usted desde aquí, y a todos nosotros en él, y a él en nosotros. —Dios se lo pague —le dije. El contento con que tu madre se muera, me dijo, será su eterna vida. Y volviéndose a mi hermano Lázaro, su cielo es seguir viéndote, y ahora es cuando hay que salvarla. Dile que rezarás por ella. Pero, pero, dile que rezarás por ella, a quien debes la vida, y sé que una vez que se lo prometas, rezarás, y sé que luego que reces. Mi hermano, acercándose, arrasados sus ojos en lágrimas a nuestra madre agonizante, le prometió solemnemente rezar por ella. —¡Y yo en el cielo por ti, por vosotros! —respondió mi madre, besando el crucifijo, y puesto sus ojos en los de don Manuel, entregó su alma a Dios. —En tus manos encomiendo mi espíritu —rezó el santo varón.